Las organizaciones de hoy se desenvuelven en un entorno que, en lugar de ser predecible y controlable, se comporta de una manera caótica. En la actualidad, las organizaciones son concebidas como sistemas complejos autodeterminados, donde se concibe que las personas no se comportan solo bajo principios económicos y racionales, sino que van cambiando su conducta al aprender de sus experiencias en forma colectiva organizaciones que se mueven al límite del caos. Esto permite encontrar un equilibrio de posibilidades, una mayor justicia humana, en la medida en que las condiciones y las capacidades básicas e innatas, todos las comparten, dependen del nivel al que el ser humano quiera desarrollarlas. En el contexto de las organizaciones, los dos paradigmas se complementan y se pueden ver como el paradigma antiguo, es un subconjunto dentro del sistema más complejo, el paradigma cuántico u orgánico, como se muestra en el siguiente esquema.